Yo quiero justicia con ella, que se le sube este caso porque hace par de meses que andaba corriendo y yo quiero que la tía baje para que hablemos aquí abajo porque la tía también anda corriendo. ¿Por qué le fue llega? En ese Eso fue un problema que tú con el hermano mío y a mí conmigo porque ellos se topan y me dieron el tiro a mí. Le llega, entonces yo creo que están jugando conmigo entonces él está preso aquí y yo creo que hagan justicia con él. Le llega. Sí, porque la tía está, la tía está corriendo a Ivania Morey que vive en el Madrigal y yo creo que ella se siente aquí. El que está preso aquí fue que te dio entonces. Sí, eso, eh, este aquí el que me dio el tiro. ¿Cómo se llama él? Debri. Deuri, Debri Morey. Deuri Morey. Morey ¿Por qué fue la situación en ese entonces? Eso fue por un, un problema con el hermano mío ahí. ¿eh? Entonces el hermano sí. mío estaba en la casa y que, que topaba un pues conmigo. Y ellos me avalian. Por un transcurso de, de ellos ahí. ¿eh? Entonces que tú le pides a las autoridades. Que quiero justicia con él. ¿Me llega? ¿Cómo es el nombre tuyo? Dilson José Martínez Echere. ¿Cómo tú eres, dicho? Yo soy del Barrio San Pedro. Salomón <tose> el Barrio San Pedro.